¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato. 9 de la mañana, playa de Sopelana. Parece que me haya preparado la rima, pero no hace falta porque, chaval, aquí pones la cámara y todo lo que te encuentras es fucking poesía. Esto es Sopelana, hoy la etapa de la Vuelta a España. Empieza en el hecho, así que hemos dormido aquí y ahora coche vamos a hacer una pedazo de entrevista en un día en que además vamos a pedalear hoy se sube al monte hoy y vamos a flipar con el público ¡Vamos! The niggas sell D, Won't even get pulled over in they new V. The good life, let's go on a living spree. Shit, they say the best things in life are free. The good life, it feel like Atlanta, it feel like L.A. It feel like Miami, it feel like NY, summertime shy. ah. your hands up in the sky. So I wrote the good life. Oh This is a big moment. Uh, Yates must know this. Uh, it's a gift to Quintana. Don't worry, he's going for this. But now it's Van is looking for a better space. And he's going to find some, some vital seconds. No bonus seconds up for Bradford. Everyone's going to feel like a bonus by the time he gets to the line. He's picking up some bad markers here. Hola, ahí vamos subiendo a Monteoiz. Nos hemos encontrado a tres o cuatro estropeados. Oye, ¿qué pasa chavales? ¿Cómo vamos? ¡Muy bueno, bien, Bueno, Edge, por cierto, vamos a mandarle un mensaje a Zugasti Los gemelos de Zugasti Son tetas operadas Los gemelos de Zugasti Son tetas operadas Bueno, ¿qué? ¿cómo vais? ¿Bien o alguno va reventado ya? ¡Bien, bien! ¿Cuántos años tenéis? ¡Ah, como yo! Como yo en cada pata <risa> venga vamos para arriba que hoy la etapa promete monte hoy a ver un jabalí jabalí, ¡Jabalí! esto no es merendado hoy. Venga, vamos para allá, chavales. A tres kilómetros de la cima, Töns y Woods atacan en la escapada. Solamente Maika y De La Cruz logran seguir su rueda. En el grupo de favoritos, Valverde es el primero en cambiar el ritmo. Los compañeros del líder reaccionan para neutralizar su ataque. Quien demuestra ir justo de fuerzas es Quintana, que cede terreno en las rampas más duras. A 500 metros de meta, Woods lo da todo. Un ataque seco le permite dejar atrás a sus rivales. Parecía que el canadiense había desaparecido entre la niebla, pero mantiene su intenso esfuerzo hasta la meta y consigue ganar en la cima de la 17 etapa de la vuelta. En el grupo de favoritos, Valverde vuelve a acelerar en los últimos 200 metros. mira mira eh. mira mira mira cómo está esto la peña mira mira vamos para allá cómo está mira mira mira mira cómo anima por ahí la peña flipa flipa la puta vaya movidor Suelta ahora un poco de ciclocross Venga, va ¿Está Vamos para allá Cago, tío. Esto no nos deja irnos hoy oh. hey. ahí, ahí. Una puta foto con este Venga, ahí. Venga para la foto ahí Una foto, por foto. sí. sí. Vamos pa' allá, ahí va, para allá Bueno, y ahora sí que nos vamos para abajo, que si no yo voy a perder el avión y hoy se si acaba la jornada, pues mira, corriendo. ¡Uh, uh, uh! Madre mía, qué locura. Aquí hay que escaparse, que si no, no va a haber manera de llegar a casa. Gracias a todos, perdón si ha quedado alguna foto por hacer, pero es que se me escapa el avión. ¡Venga! ¡Vamos para allá!